Miércoles. Tenemos miércoles de Valerza. Exactamente. Y hay algunos temas que suenan, suenan y suenan. Sí. Y uno dice: ¿hacia dónde vamos? Estoy hablando: dólar. Sí, ajá. No sabemos qué va a pasar. La deuda. Sí, que, no ya, se una, que ya se llegó un acuerdo, o sí. una refinanciación. Hay pero... que ver. Sí. La pandemia. Sí, ¿Hacia que no sabemos ¿dónde hasta vamos? cuándo. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Se lo vamos a preguntar a nuestro contador. Al que sabe. Exactamente. ¿Eh? ¿Cómo estás, Diego, Silene? Buen día. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Nancy. Hola, Nicolás. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. bien. Eh, acá pasando este miércoles. Sí. Y realmente yo eh, me sumo a lo que dice Nancy. Coincido. ¿Hacia dónde vamos? Eh, tocó tres temas bastante sensibles para estos días. El tema del dólar, que se Bien. habla mucho, el tema de la deuda, que va a pasar, el tema de la pandemia, cómo ha afectado a diferentes sectores. Digo, uh -huh. son temas sensibles, sí. ¿no, Diego? Los que hay que hablar eh, para este miércoles con Valerio. Canje, dólar y pandemia, parece un, un título de las crónicas de Narnia. Sí, ¿No? tal cual. No sé, pero no, son crónicas argentinas. Lo que vamos a hablar hoy es que durante esta semana y la semana que viene va a existir muchísima volatilidad y muchas fluctuaciones en el mercado cambiario. Entonces, uh -huh. la idea es tratar de explicar por qué va a haber mucho ruido en el dólar. Entonces, este, la idea es que entendamos nosotros a la demanda de dólares como un globo, ¿no? Sí. Un globo que está alimentado por gente que requiere dólares por, por razones transaccionales, es decir, demanda dólares por, eh, impo para importar o pagar deudas, por razones de ahorro, por razones de especulación. Y para que este globo entre o exceda el dólar, va a ir, puede ir por tres, por tres puertas. Una va a ser la del de el banco, la otra va a ser el mercado de capitales y la tercera va a ser la cueva o el arbolito. Uh -huh. Entonces, cuando vamos al banco, el banco no te está dando dólares hoy para, ni para importar ni para pagar deudas La única posibilidad es comprar los 200 dólares este, con el impuesto país y cuando existen ruidos respecto la, al alcance de lo que uno puede llegar a tener en estos en este pequeña posibilidad de comprar 200 dólares, empiece a inflar el globo. ¿no? Entonces, anuncios o algunos comentarios como el que hace el presidente, que, este, que son certeros, porque vos imagínate, millones de personas comprando cada vez más dólares, este, este mes estima que serán 5 millones de personas las que van a comprar los 200 dólares, implica una pérdida de la reserva del Banco Central de mil millones de dólares. Con 10 mil millones líquido, en 10 meses te quedás sin reserva. Entonces existe esta, esta situación así, entonces existe una presión. Y el globo, como un globo, va a a un lado, infla en otro lado. no claro. Entonces te, eso es lo que está pasando en el caso del banco. Cuando vas al mercado de, de capitales, donde vos tenés el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, lo que estamos hoy traduciendo es una etapa de canje de la deuda, en donde los que tenían bonos de la deuda, el papelito que hace el Estado, te lo canjea, te lo cambia por otro... Se lo tenés que dar a, a, casa, la, a la casa de cambio, a la caja de valores, perdón, que recibe el bono y te va a dar otro bono. Esto va a pasar durante dos, dos semanas, o sea, hasta la semana que viene, y por lo tanto el mercado de capital, el mercado MEP y mercado de complicación empieza a achicarse y por lo, por lo tanto el, el globo vuelve a inflarse. Esto va a hacer que el tipo de cambio tenga fluctuaciones. Y cuando vamos al, al mercado informal... El hecho de que empieza a existir una liberación en el tema de las actividades este, por la reducción, se empiezan a liberar sobre todo en el conurbano en Buenos Aires empieza a, a liberarse actividades, empieza a existir más demanda de dólares en el mercado informal. Pensemos que antes, en, cuando había aislamiento, la cueva está cerrada, la gente que demanda dólares está metida en su casa. Cuando empiezan a liberar esto, empieza a abrirse la cueva, empieza a, a mover actividad, y el globo empieza a inflarse. Esto va a hacer que durante esta semana y la semana que viene a, a existan grandes fluctuaciones, grandes este, m, movilidad en el tipo de cambio, que puede subir o bajar y que van a haber muchas fluctuaciones, y que después del de cambio, de la reestructuración de la deuda, se normalice. Esto es porque una vez que el, se pase el, cam, el cambio de la deuda, que es el, el 7 de septiembre, el 9 de septiembre, el riesgo país va a caer. Cuando caiga el riesgo país, el, el se va a normalizar, seguramente las acciones pueden subir, el dólar va a bajar, entonces vamos a entrar en un periodo en el que el dólar va a, ver, va a ser muy volátil, posteriormente se va a estabilizar. Entonces tenemos que tener en cuenta esta situación por si vamos a hacer alguna operación, o porque si nosotros la semana que viene compramos un dólar a 140 y después la próxima semana baja a 125, 120, para recuperar este valor vamos a tener que esperar mucho tiempo. No estoy diciendo que el dólar no va a subir, sino que va a fluctuar mucho esta Ajá. semana y por lo tanto tenemos que tener en cuenta esa situación este, en cara a lo que parece más que una crónica de Narnia una crónica de García Márquez. Claro. Bueno, Diego, pero yo te escuchaba, ¿no? Te escuchaba y, y es así, los argentinos el único método a veces que, que tenemos o que creemos que conocemos para ahorrar es comprar dólares. Lo, lo uh -huh. que se pueda, lo que tengamos, uno dice bueno, no, lo, lo seguro, el pensamiento ¿no? de la gente es comprar dólares. ¿Qué le podemos decir entonces a esas, a esas personas que hoy querían comprar, hoy, mañana, esta semana querían comprar? ¿Que esperen? ¿Cuál es el consejo? No, mira, vos tenés dos situaciones. Si vas a comprar el, los 200 dólares, compralo. No, ni, no demoremos en eso. Bien. Es el, ese es el tema. Si podés acceder a estos 200 dólares oficiales, lo tenés, podés comprarlo, es conveniente comprarlo en este momento. Uh -huh. Uh -huh. Si vos tenés que comprar dólares en el mercado informal, yo te diría, no te conviene hoy porque posiblemente de acá a dos semanas baje el tipo de cambio. En el peor de los casos va a seguir igual, entonces, pero si baja significativamente, porque baja el riesgo país, hoy no te conviene acceder a esos dólares. Posiblemente te conviene vender los dólares esta semana o la semana que viene, porque uh -huh. va a estar en un pico del tipo claro. de cambio. Pero va a depender por, de cada situación. Por eso le digo, tengamos en cuenta esta volatilidad en la operación y cómo nos pega. Si tengo que vender o comprar, si puedo postergar o me conviene salir a vender rápidamente las, eh, eh, los dólares, dependiendo de cómo estés. Obviamente que si vos tenés dólar y va al mercado informal, es una operación que está sujeta al régimen penal cambiario. Sí. ¿no? Entonces, este, guarda que si vos lo haces, está sujeto a, un, a multas, a una acción este, penal. Entonces, bueno, lo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tipo de cambio va a, haber, va a tener fluctuaciones. Esta semana y la semana que viene, por esto del canje. Entonces, uh -huh. no nos apuremos a cerrar operaciones, tengamos en cuenta esta situación... Y actuamos en consecuencia. Eh, Diego, el, el otro día lo escuchaba a un conocido economista acá de, de, de nuestro país y él decía, eh, utilizó esta frase que decía, el dólar no, no baja, se agacha y vuelve a subir. Es lo que hemos visto en, este, en estos últimos meses, ¿no? Por supuesto, siempre pensando en lo que está pasando con la pandemia. Y también le voy a sumar la otra palabra que has utilizado hoy, el tema de la deuda. Se ha llegado a un acuerdo con los bonistas, eh, pero, y se creía que el dólar iba a bajar, bueno, posiblemente lo estás diciendo vos, bajen en la, en las próximas semanas, pero hasta ahora se ha mantenido bastante alto. ¿Vos crees que el dólar se va a agachar y va a volver a subir, o que realmente va, va a bajar y se va a mantener más estable, pero más abajo? Mirá, lo que pasó es que hubo una noticia de acuerdo, pero no, no se terminó de acercar, claro. ahora se va a acercar. Sí, sí. Y en ese momento bajó el dólar. El dólar bajó y enseguida, muy rápido, recuperó lo que había bajado y, y volvió a subir. Lo que va a pasar ahora es lo mismo. Va a bajar y va a volver a subir. Pero la, la tendencia del dólar es alcista ¿no? No podemos negar que el dólar va, va a subir, va a seguir subiendo y a fin de año va a estar más alto de lo que está ahora. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a haber... El dólar se va a ir acomodando por el tema de la inflación. Se va a ir ajustando por la inflación. Y hay una fuerte especulación inflacionaria, con reservas y tarifas retrasadas. Entonces, esto eso va a recogerse en el dólar y eso va a impactar. Entonces, lo que sí va a haber es volatilidad esta y la semana que viene. Pero el dólar futuro va, va a seguir subiendo. no Eso es casi una, uh -huh. una certeza. Y, ¿Y el tema de la deuda, eh, Diego? ¿Qué puede pasar? Porque ya se llegó a un, a un acuerdo, por lo menos eh, ahora, ahora hay que negociarlo, sí. como vos decís. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede llegar a, a pasar en los próximos meses? Mira, no, prácticamente vos tenés hasta este viernes para ingresar en el encaje. Lo, lo que pasó fue, sí. cuando hicieron la primera una suerte de propuestas del régimen, vos tenés dos deudas, nacionales y, y de legislación extranjera. En el caso de la, la, la legislación extranjera, se hizo una oferta, hubieron algunos que se dieron, fueron muy pocos, un 10 o un 12%, uh -huh. y después se arregló con el, los fondos más importantes, BlackRock y otros más. Estos representan el 50%, entonces vos tenés el 50% más el 60%, vos tenés casi todos... Este, dentro de los que van a hacer el canje, para que se aplique lo que se llama CAC, que es cláusula de acción colectiva, que obliga a todos los que, aunque no ingresaron, supongo que conseguí la mayoría, a recibir el dólar, el, el, dólar, el, el bono porque te cambian. Entonces, por, te, te cambian un bono por otro bono. Ese es el canje de la deuda, que, que patea a una tasa más baja y por un plazo más largo. Uh -huh. Eso ya va a salir... Esto, la gente la, los tenedores de bonos tienen que aceptar el, el, los bonos hasta este viernes tienen que cambiarlo y hay un incentivo para hacerlo porque te reconocen intereses tanto en legislación nacional como en legislación extranjera no, en los dos casos esto va a pasar ahora hasta este viernes y seguramente va a haber una gran adhesión y esto este, por eso digo que ahí va a haber mucha volatilidad el caje seguramente se va a hacer seguramente se va a dar y en la semana que viene este, cuando se cambien los títulos y empieza a cotizar, el riesgo país cae. Entonces, va más o menos a estabilizarse. Claro. Por eso uh -huh. es que decimos que va a haber volatilidad. La deuda, estoy seguro que se va a, a, a dar, porque ya tenemos las firmas de los principales bonos, y en el caso de legislación nacional, eso salió por ley, es más intempestivo, uh -huh. no hay votación, no hay nada, no una ley, se aprobó, chao, se, claro. se uh -huh. y listo. Bueno, tenemos que estar entonces muy atentos, Diego. Y, y bueno, ante cualquier consulta que nos surja, nos podemos comunicar con Valerza? Absolutamente, nos, nos pueden ubicar este, en las redes sociales o nos mandan un correo a info.valerza.com.ar en nuestros Instagram o Facebook, nos mandan un mensajito, lo, le contestamos sin ningún compromiso, sin ningún costo. Y este, así que no, no, nos buscan. Y este, este video lo estamos subiendo a YouTube. Bien. para los que quieran uh -huh. repasarlo, así que nada, los invitamos a, a seguirnos. Ahí oh, está. Como siempre uh -huh. es de gran ayuda eh, conocer ¿no? un poco más sí, acerca claro. de la economía uh -huh. y qué es lo que podemos hacer, cómo nos tenemos que manejar. Muchísimas gracias Diego y hasta el próximo miércoles. Chau Diego, gracias. Nos vemos la semana que viene. chao. Pedro. Ahí está ¿eh? la gente de, de Valerza que nos acompaña todos los miércoles. También hoy hablando de un tema interesante, el dólar, la deuda, ¿eh? qué es lo que va a pasar con bueno, la, la pandemia también, que continúa por lo menos hasta que eh, no aparezca una vacuna. Bueno, y sabemos que nuestra provincia eh, viene, viene eh, por ahí flexibilizando algunos sectores, algunas, algunas áreas, pero... Eh,